mi día, qué voy a hacer hoy, cómo me voy a maquillar, qué voy a desayunar, qué me voy a poner, qué voy a hacer y, y ahí empezamos. Morning, hermosos, ¡Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube! Bueno chicos, hoy voy a hacer un video que ustedes me habían pedido hace rato Y es que ustedes van a decidir qué voy a hacer hoy Cómo me voy a maquillar, cómo me voy a vestir, qué voy a desayunar, qué voy a hacer, qué voy a almorzar Todo, todo, todo, absolutamente todo lo van a decidir ustedes ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo en mis historias eh, voy a subir dos opciones y ustedes van a escoger la opción que ustedes quieran para que sea un poquito más sencillo. Por ahí una gente me estaba diciendo que querían que no me lavara los dientes, que comiera ajo. Pero pues tampoco, no, tampoco, tampoco. Entonces, bueno, espero que les guste. Y aquí está lo que ustedes decidieron por mí hoy. Vamos a empezar con maquillaje. Ustedes decidieron que hoy quieren verme un poco más natural. Entonces vamos a escoger la paleta de Naked un poquito más natural como... Con rosaditos, doraditos y grisecitos. Entonces empecemos primero por maquillaje, ¿sí? Empecemos por oro. Voy a hacerme algo muy, muy sutil. Literal. Según la encuesta, ustedes quieren que hoy vaya a creer 40 versus 60%, entonces vamos a encresparnos al palo. Bueno, ustedes escogieron, acá les voy a mostrar, ustedes decidieron entre huevitos y granola y ganaron los huevitos así que me voy a comer unos deliciosos huevas fritas para empezar el día yo siempre los amo fritos no sé por qué amo la yemita me gusta <risa> Bueno, llegamos a la hora de la ropa que me voy a poner hoy psico casual, un poquito más formal. Y ustedes escogieron Casual 63%. Me voy a cambiar. You call me. ¡Lista para salir a la calle! Bueno, chicos, yo les pregunté si querían incluir a Cirilo en el plan y 80% de ustedes dijo que sí, que tiene que ir con nosotros. Así que, Cirilo, ven, mi amor. Nos vamos ya a la calle. Y les pregunté, para hacer nuestro plan con Cirilo, nos movilizamos en carro Transmilenio. Vamos a coger Transmilenio con Cirilo. Que no me pase nada con la criatura, ¿no? Nos vamos al Transmilenio con Cirilo. Vamos, sí. Estamos siendo fieles a lo que ustedes están diciendo. Vamos a coger el Transmilenio con Cirilo y muchas personas me han estado escribiendo que me vaya la <risa> <risa> a la javeriana. Aprovechen, de su mano, nirres así. Por favor, cuidado. Llevas a $5,000 pesos de milenio. Hace rato no vamos al Transmilenio. Hay que coger el Transmilenio que nos sí. lleve hasta la 45. ¿Este es? Sí. Ay. Ay. Todo el mundo lo estaba pidiendo. Bueno, nene. Creo que Siri sí, está más emocionado que yo. Pregunta. ¿En las Javeriana dejan entrar perros? pero creo que no. Les presento a Angie. ¿A dónde va Angie? Sí. ¿Sí? ¿A qué? ¿Okay? A se va a trabajar. Sí. ¿En qué trabaja? Sí. En un sí. local de ropa. Sí. ¿Y me estás contando? ¿qué se llama? Se llama Angie. Sí. Sí. Tiene siete añitos. Ya sí. sí. Saluda. Oh, sí. Hola Angie. Oh, uh. Hola. Hola, oh, no, Anchi Ahora sí Bueno, eh, nos bajamos en toda la 45 para poder llegar a la Javeriana ¡Ay, mira, tiene un amigo! ¡Qué gordo! ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Gina Hola, ¡Oh, Gina, mira, Siri Siempre a este plan, creo que le encantó. Estoy feliz de volver a mi universidad. Llegamos, hice tal cual lo que ustedes querían que yo hiciera. Voy a ponerlo ya en mis redes sociales. O sea, me vine con Cirilo hasta, hasta acá. Llegó el hermanito de Cirilo a las averianas. ¿Lo quieres? ¿Lo quiero? Claro. ¡Ay, soy un corto en oro! ¡Cuánta, a clase o ayudar a vender a alguien en la calle? Ah, ¡Bote, bote rápido! ¡Bote, bote! bote Todo el mundo me está mandando para la calle. Bueno, estoy viendo lo que ustedes quieren que haga ahora. Dos de los planes que me propusieron fue, uno, entrar a clase y dos, ayudar a vender a alguien cosas en la calle. Y, como pueden ver, 61% ayudar a vender en la calle. Eh, que vendemos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Ay, ¡Qué bello ¿Qué vas a vender? ¿Vas no a vender sé. bonitas del mundial? Sí, ay, me ayudan, me acompaña. <risa> vamos, vamos. No, no, no, hey para que yo ayudara a alguien en la calle a vender cosas. Sí. Entonces yo lo estoy escogiendo a usted para que yo le pueda ayudar a vender todas sus monas. ¿Le parece? Sí, claro. Yo lo ayudo a Iré. Me estorcaba ver los sobre, sobres. Sobre, sobre, sobre ¿Cómo lo vendes tú? Eh, sobre, a sobre a 2.000. Sobre a 2.000, ¿Qué quiere mona? Qué bonita, quiere bonita, qué bonita. Monas a dos mil, monas a dos mil. Ya vengo. Claro. Casa, que si quieres comprar monitas para ayudar al señor de allá, dos mil pesos, dos mil pesos ¿sí? ¿cuántos quieren? Cuestan dos mil cada paquetito. ¿Cuántos? ¿Me compras cinco paquetes? Cinco sí. <risa> sí, paquetes. ¿Quién quiere monitas? Monitas a dos mil. ¿Quién quiere monas? Hola, ¿quién quiere monas? Yo comprar ¿Tú quieres mona? ¿Sabes quiénes creo que ¿Quién quieren quiere comprar ellos? ¿Quién? Quiere? Estoy seguro. ¡Buenas! Yo sé que ustedes quieren mona, ¿cierto? Si sí, ustedes tienen cara de querer mona. ¿Cuántos dos mil pesos ¿Cuántas quieres? Dos. ¡Yesss! Yeah, ¡Monita! ¡Sí! ¡Me sí. pero... Bueno, la luz, pero... ¿Sí ¿Me compres? ¡Espectacular! ¡Ese señor me va a amar! La ¡Mona, mona, dos mil, mona, dos mil! La foto es dos mil. Sí. Lo ayudaríamos. El coco, el coco. Yo debo que te, te pusieras el outfit hoy. ¿Sí? Obviamente, o sea... Está enamorado de mí. O sea, demasiado enamorado de esta mujer. Sí. 10 barras en monas, ahí sí. voy, mi amor. Sí. ¿Quién yo, yo, quieres? Yo, yo, yo, ¿Mona, monas, monas, monas. Sí, ¡Eso! ¡Mona! Gracias, ¿vale? Señor, usted me va a amar. Mire todo lo que Uy, vendí. me pues va a tocar que venga todos los días. Pero me da un beso, me da un beso. Claro que sí. Bueno mis amores, hemos llegado a un restaurante de corrientazo, está lloviendo horrible. Según lo que ustedes querían, las propuestas eran corrientazo y comida chatarra. Y ganó corrientazo. Entonces ya acá estamos, vamos a ver qué comemos. Bueno, vamos a sentarnos. Oigan, me tocó dejar a Cirilo en la casa porque no permiten mascotas acá. Entonces me tocó ir, dejarlo, volver. Y además está lloviendo horrible y me dio susto que después se enferme alguna cosa, entonces me tocó dejar a Cirilo en la casita y bueno, tengo tanta hambre. Uy, qué delicia. ¿Cómo es tu nombre? Guzmán Se el lomo, puro lomo este periodo tan horrible en el que me han metido. Voy tanto papita salada esto es como chimichurri y no podía faltar la arepita deliciosa cómo se llama Gloria Sorry. Dori Sorry. Eh, te ayudo damos la vuelta a la arepita mucho amor para que la comida sea rica te voy a decir una cosa, esta es mi favorita bueno, gracias bueno planes que me proponen ahora postre o billar y va ganando billar ¿Dónde vamos a hacer billar me estoy mojando vamos me dijeron que era por acá cerca un sitio de billar supuestamente que a Señor, el villar? El villar. Mira, ahí en, el 36, en el segundo piso. ¿La un billar, ¿no? Seguro. segundo sí. piso. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos. ¿Acá se juega billar? Ah, ¡Sí! En sí. Paramada. Los que que ustedes querían ya no existen. sí, es que queremos pillar. Ah, sí, ya, ya. ¿Cuánto cuesta una mesita? 6, 7 millones más o menos. ¿Qué? Ah, o la hora. La hora es a 4 mil. Las pesas si que vale 7 millones. Yo qué? ¿Me puedes explicar cuál es la diferencia? Las bolas bueno. ah, okay. y estas es para hacer carapolas libres. Ah. Quiere decir que las vas a hacer como tú quieras. y Y ahora me están diciendo que es que baila, no. Ahí voy. No sé qué estoy haciendo, Tony, ya qué estoy haciendo. Solo tú y yo. Ay, pero ahí voy. No te estoy vuelta a nada, quiero irme a dormir, tengo mamitis, los amo con todo mi corazón, espero que les haya gustado este video, yo pasé feliz, feliz, y bueno, eh, suscríbanse ya mismo a mi canal, y me mandan muchos, muchos mensajes, por favor, se los pido, se los robo, se los imploro, los amo con todo mi corazón. ¡Mua!